Muy bien, continuamos entonces con la personalización del de tema Seriflite para la elaboración de nuestra página web Bien, seguimos entonces con la sección nuestro equipo Vamos a darle un clic aquí en la sección nuestro equipo Y fíjense, se refiere a esta sección Aquí está a esta sección se refiere. Vamos a comenzar a personalizarla. Entonces aquí podemos ponerle un nombre, por ejemplo, nuestro equipo. O nuestro personal o algo así. Podemos ponerle un subtítulo. Además, aquí tenemos una zona de widgets. Fíjense, estos widgets se refieren a estas, a estas imágenes, esta fotografía o este despliegue que sale aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer widget. Vamos a desplegar el primer widget. Ponemos, podemos poner el primer nombre de, de la persona, de nuestro equipo. Podemos poner el cargo que ocupa dentro de la empresa. Una descripción. De su currículum, por ejemplo, de su, de su hoja de vida profesional. Podemos poner enlace de Facebook, su enlace de perfil de Facebook, de Twitter o de cualquier otra red social. Y además podemos añadir una imagen. La, el tamaño de la imagen que, que debemos poner es de... 174 por 174 píxeles es la recomendada. Muy bien, entonces ustedes ya saben cómo poder añadir una imagen. Podemos acá subir. Vamos a, vamos a hacer una prueba. Seleccionamos una imagen, por ejemplo. Vamos a añadir esta imagen, por ejemplo. previamente esta imagen ya la hemos editado fíjense tiene el tamaño de 174 x 174 píxeles ok, ponemos un título la imagen bien, por decirlo así y lo vamos a insertar bien, guardamos y publicamos ahora refrescamos ¿Y ven? Entonces aquí ya se ha añadido una imagen. Ok, entonces lo importante en añadir imágenes aquí es saber el tamaño que deben tener esa imagen. Es de 174 x 174 píxeles. Es el tamaño recomendado. Bien, entonces aquí podemos añadir más widgets. Si queremos añadir, por ejemplo, a otra persona, podemos añadirle un widget aquí con este botón añadir widget y añadimos el widget que dice series widget miembro aquí miembro de nuestro equipo miembro de equipo o también podemos eliminar de repente un widget por ejemplo queremos eliminar este desplegamos y ponemos aquí eliminar y eliminamos el widget ok Podemos ocultar esta sección también, si queremos, marcando aquí. Si queremos ocultar esa sección, entonces ya no saldría la sección de nuestro equipo. Bien, entonces le damos guardar y publicar. Vamos a refrescar aquí y fíjense, va a desaparecer un, uno de los widgets. Ahora nos quedan tres nomás. Bien, entonces esta es la forma de, de poder personalizar la sección nuestro equipo. Vamos ahora a personalizar la sección de testimonios Es muy parecida Muy bien, podemos ocultar esta sección Podemos usar un diseño de Pinterest Es un diseño preestablecido Podemos ponerle un título a ver, Pero primero vamos a ver a qué se refiere esta sección de testimonios Se refiere a esta ¿OK? Los testimonios que dan nuestros clientes acerca de nuestra empresa Entonces aquí podemos También está hecho a base de widgets Podemos añadir o eliminar un widget. Podemos reordenarlos también si quisiéramos. ¿No? Por, por ejemplo, vamos a desplegar este widget. Bien, aquí podemos poner eh, el autor, un enlace del autor. Un texto, por ejemplo, que es lo que te, el testimonio de este cliente hacia nuestra empresa. Y lo más importante es la imagen, o sea, la imagen, el tamaño de la imagen que debemos poner. El tamaño de la imagen se recomienda un tamaño de 73 por 73 píxeles vamos a hacer una prueba vamos a subir una imagen vamos a subir una imagen por ejemplo esta de aquí fíjense ya he editado esta imagen bueno tiene 67 por 73 aproximado pero lo recomendado es 73 por 73 píxeles ok entonces vamos a insertar una imagen allí, vamos a darle guardar y publicar y ahora vamos a refrescar. Bien, entonces fíjense aquí está ya la imagen, bien, bien entonces es la forma de personalizar la sección de testimonios en, esta, en el tema Serif Liten.